Estoy uh, casada con un ciudadano americano. ¿Es posible aplicar por la visa K1 de prometidos y volverme a casar en Estados Unidos? Eh, entonces... Eh, sí, sí, si ya están casados, no, no es posible aplicar por la visa K1. Sí, no, ya no. Eh, ya si están casados, pues ya, ya sería otro tipo de procesos. Eh, obviamente cuando lleguen acá, si se quieren volver a casar, tener otra, otra ceremonia, otra fiesta, ¿no? lo pueden hacer, pero, pero, pero ya, para ese tipo pero de... Pero ya visas, no legalmente. Sí, sí. ya no. Si sí, no. ya una vez casados en el país que estén, ya tienen una, un documento legal de que ya están casados, ya tienen que aplicar para la visa de esposo. Sí, Ajá. el propuesto de esta visa es obviamente que venga esta persona a casarse aquí a, a los Estados Unidos. Entonces, bueno, pueden tener su boda religiosa ya aquí, pero ya no, ya no aplican para la visa de la K1 de Prometimos. Ajá. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.